Y en este sentido quería comentaros un par de eh, iniciativas de la parte de ESABio eh, en las que hemos estado trabajando respecto a eso, incentivizar y catalizar esta cultura de comentarios en abierto para preprints. La primera es eh, respecto a los principios FAST. Estos son unos principios eh, que creamos eh, en colaboración con diferentes miembros de la comunidad que se refieren a eh, principios para crear, responder e interpretar comentarios sobre preprints. Son 14 principios que están agrupados en torno a cuatro temas generales, que son los temas que, que nos dan el, eh, esta abreviación FAST en inglés, pero los, los temas más generales son que esperamos que los comentarios sean centrados, centrados en el contenido científico, no lo personal, etcétera, apropiados respecto a eh, que, que tengan el tono adecuado y, y, y la manera en la que interactuamos con los autores y con otros miembros de la comunidad cuando damos estos comentarios. El tercer tema es que es útil que los comentarios en preprint sean específicos, que haya eh, comentarios concretos que permitan a los autores a entonces eso implementar revisiones o adiciones al manuscrito. Y el cuarto tema general para los principios es la importancia de la transparencia de los revisores en cuanto a cuál podría ser su, la experiencia que aportan cuando están dando estos comentarios, pero también en el sentido de cualquier conflicto de interés, etc. La segunda iniciativa que os quería comentar es la iniciativa Publish Your Reviews eh, o Publica Tus Revisiones, que es una, una iniciativa que lanzamos eh, en verano y que uno de los beneficios es que creo que les da mucho más control a los revisores y revisoras en cuanto a cómo contribuir sus revisiones y cómo comunicarlas y cuándo uh, también con la comunidad y no solo con los autores del preprint. Esta iniciativa lo que hacemos es que invitamos a los revisores y revisoras que están eh, evaluando manuscritos para una revista a que publiquen sus revisiones Junto a la copia de, del manuscrito que está disponible como un preprint. So, esto es aplicable, por supuesto, en las situaciones en las que los autores han, han publicado también un preprint. Y la idea aquí es que queremos aprovechar el hecho de que estas revisiones ya se están haciendo. Sabemos que requiere tiempo y trabajo hacer una revisión de un manuscrito académico, pero en este contexto, los, los y las revisores eh, ya han contribuido a estas revisiones o las han escrito y lo que queremos es incentivar que se hagan también públicas mediante eh, la copia del preprint. Lo que queremos hacer mediante esta eh, iniciativa es que invitamos a los revisores a firmar un compromiso por el que se comprometen a publicar esa revisión que están haciendo para, para, una, para una revista, también con el preprint, y una cosa que quería matizar es que mediante la copia pública de la revisión lo que no queremos es que, que haya ningún conflicto respecto a la parte confidencial del proceso editorial de la revista. Así que esto es algo que pedimos que los revisores y las revisoras tengan en cuenta y que si van a publicar su revisión que no incluyen detalles sobre el, la revista, donde se está considerando el manuscrito, etc. Tenemos una traducción de la información sobre la campaña y los diferentes aspectos de la, de la iniciativa que os invito a consultar está en nuestra página web también. Entonces, lo que estamos viendo es, aparte de eso, nuestro trabajo que, que hacemos para intentar incentivizar estos comentarios en abierto, en paralelo, como explicaba Arturo, ha habido mucho interés e innovación en cuanto a diferentes modalidades de hacer revisión en preprints y un número de plataformas que ahora permiten a cualquier persona de la comunidad a contribuir estas revisiones. Entonces, unas cosas, un, hay ciertas opciones disponibles y pensé que iba a comentar un, unas ciertas cosas que, que si os estáis planteando publicar vuestra revisión os pueden tal vez ayudar a definir un poco qué plataforma o plataformas os gustaría utilizar. El primero, eh, que, la primera consideración puede ser esta de la visibilidad de la revisión. Eh, hay ciertas... Eh, plataformas que tienen o tienen una integración o, o acuerdos con servidores de preprint que permite que cuando publicas una revisión en otra plataforma, pues ese servidor de preprint va a intentar eh, ponerla también al lado de la copia de lo que es el preprint en el servidor. Eh, por, esto es, un ejemplo de esto es BioArchive, que intenta tener un número de, de, de plataformas disponibles que, con, con sus revisiones. De, cuando, cuando llegas al, al preprint de, de BioArchive pues te van a decir cuando hay revisiones de ciertas plataformas, etcétera. Pero esto no es el caso para todos los servidores de preprint. Entonces, una cosa a considerar es cómo de importante para vosotros que la revisión esté disponible exactamente en lo que es el servidor en sí. Uh, otro tema en, del que solemos hablar bastante en nuestros uh, eventos con la comunidad en el contexto de revisiones de preprints es el hecho de que no todo el mundo está cómodo firmando sus revisiones y una cosa que es importante destacar es que eh, cuando si quieres publicar tu revisión no es obligatorio firmarlo, hay muchas opciones disponibles y de hecho un número de plataformas eh, permiten publicar la revisión o de manera anónima o bajo un pseudónimo, etcétera O sea, que esto es otra de las cosas que podría ser interesante a tener en cuenta respecto a dónde publicar esa revisión. Eh, y lo, otro tema que puede ser importante, que me parece que va a tener mayor relevancia según avancemos en esta cultura de, de revisiones también, es si la plataforma donde vas a publicar la revisión del preprint ofrece un identificador permanente, por ejemplo la forma de un DOI, um, para esa revisión, porque esto puede ser útil uh, uh, en el contexto de decir, si quieres citar tu revisión como contribución académica en sí, pues si tienes un DOI, un, un, un identificador permanente, eso es mucho más fácil. So, así que otra opción a considerar respecto a la plataforma a utilizar. Eh, como comentaba, hay un número de plataformas disponibles, no voy a profundizar en todo esto, era solo para daros una idea de que hay diferentes modalidades, eh, bastantes plataformas, es un espacio donde hay mucha innovación y movimiento y eh, que hay diferentes eh, elementos que, que, que puedes considerar respecto a tomar esta decisión de en qué plataforma te gustaría contribuir eh, la revisión para el preprint. Algunas plataformas requieren una cuenta ORCID que de hecho muchos investigadores tienen y como sabéis es gratis, o sea que es muy fácil conseguir un ORCID. Hay diferentes modalidades respecto a si se puede publicar la revisión de manera anónima o no, como explicaba. También algo a considerar por supuesto es si la plataforma es un poco más inclusiva que solo acepta revisiones en inglés y lo que comentaba respecto al identificador permanente para la revisión. Um, y brevemente, el contexto este de que hay tantas plataformas de, de, de revisión de preprints y, y muchas, cada vez más, creo que es una cosa positiva, revisiones de preprint que se están publicando, uh, os quería comentar un par de o, otros recursos o plataformas que también pueden ser útiles eh, en el contexto de, de tal vez tener una, una imagen un poco más amplia ¿no? de, de cuáles son las actividades respecto a, a revisión de preprints. La primera plataforma es Sciety que ha sido desarrollada por, por la editorial eLife y lo que Sciety quiere hacer es agregar estas diferentes actividades en diferentes plataformas, en diferentes comunidades, para que, para que tengas un, un sitio donde puedes ir y ver cuáles son las uh, revisiones contribuidas en diferentes, uh, por diferentes grupos uh, o plataformas o para diferentes preprints. ¿no? Entonces, lo que hace Sciety es eh, colecciona, digamos, revisiones eh, en preprints de diferentes plataformas, incluyendo Pre-Review. Eh, también, por ejemplo, agrega las revisiones de preprints que la misma revista eLife publica, porque eLife publica las revisiones que, que hacen en, en la copia del preprint. Pero lo interesante de Sayet es que también tiene grupos que no tienen necesariamente una plataforma online, pero que, que se organizan ellos mismos de, de manera colaborativa para eh, contribuir a revisiones de preprints, o sea, estilo eh, Journal Club o los, los grupos estos que, que, que hablan eh, de manera colaborativa sobre, eh, sobre preprints. Un ejemplo de esto es el Biophysics Collab, que es un grupo comunitario eh, que evalúa y contribuye a revisiones sobre eh, preprints en biofísica. Y otro recurso que os quería comentar es la plataforma, la, la página web de Reimagine Review, eh, que la coordina esa bio. Eh, Esto es un registro de plataformas y experimentos relacionados a la innovación en revisión por pares. O sea, incluye preprints, pero también otros experimentos respecto a revisión por pares, incluyendo dentro del ámbito de revistas, por ejemplo pero es muy fácil filtrarlo y, te, y, y si os interesa específicamente el tema de los preprints y revisión de preprints, es muy, es muy fácil filtrarlo y te da una idea de todas las diferentes comunidades, grupos, plataformas que están eh, activos en este espacio de eh, la contribución a revisión de preprints. Y nada, con esto, esta era mi parte de la introducción, voy a, voy a dar paso a Arturo que os va a hablar más detalle de la plataforma Pre-Review y todo, todas las modalidades disponibles ahí. Así que adelante, Arturo. Muchísimas gracias. Permítanme compartirles pantalla. Eh, ahí ven bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Efectivamente, y retomando un poquito esta idea de, de abrir camino hacia las revisiones en preimpresos o preprints, pues queremos platicarles un poquito de la plataforma de Pre-Review. Eh, ahí. Primero que nada, pues, vamos partiendo de qué es PreReview, ¿no? PreReview es una plataforma de revisión de preimpresos o preprints que también funciona como un centro de recursos para poder eh, dotar a todas las personas interesadas de guías, manuales, de cómo revisar, eh, cómo realizar los, sus primeros pasos en, en los procesos de revisión de, de manuscritos y, pues, también convocar a la, a la comunidad a que participe de manera aliciente. Que, que no es Pre-Review? No, no es un repositorio de preimpresos eh, tal cual. Es una plataforma que lo que va a hacer es eh, alimentarse de, vía CrowdRef para los interesados en la parte técnica, eh, a partir de, del DOI, de, de, de, de artículos, perdón, de preimpresos, en este caso de, de sitios como Cenodo, como Archive, como Cielo Preprints, etcétera, eh, con la intención de poder habilitar un espacio para brindar comentarios sobre estos preimpresos de una manera más rápida, abierta y constructiva por una comunidad global de pares. La misión es pues, buscar brindar eh, una mayor equidad y transparencia en el proceso de revisión por pares académicos al tratar de apoyar y empoderar a estas comunidades de, de investigadoras, investigadores, particularmente, como les mencionaba, aquellos que están en sus primeras etapas eh, de su carrera, los conocidos en inglés como Early Career Researchers, ¿no? Y pues también aquellas personas eh, históricamente excluidos para poder revisar preimpresos en un proceso que les resulte más gratificante. Para todos aquellos interesados en conocer más eh, detrás a la gente detrás de, del equipo de pre-review, les vamos a compartir las diapositivas en un momento y podrán acceder al enlace. ¿Por qué es importante el, el poder? Ay, permítanme, siguiente, sí. ¿Por qué es importante el, el poder dotar o empoderar a investigadoras e investigadoras en la participación de la revisión de manuscritos, como mencionaba Irache anteriormente, eh, es una actividad que, pues, siendo relativamente, o, o tal vez no, no, no tan frecuente dentro de nuestro ambiente, eh, nos permite acelerar ¿no? el, el proceso de, de, de investigación el empezar a trabajar de forma colaborativa en la revisión de preimpresos y pues incentivar la participación mediante la creación de diferentes infraestructuras, en nuestro caso la herramienta de, de pre-review, pues buscamos aumentar la diversidad al aportar equidad en la revisión por pares, eh, generando también programas de capacitación para pues estas nuevas generaciones de, de revisores, y pues el fomentar también debates colaborativos y globales sobre preprints a través de los que, lo que llamamos los clubes de revisión de, de manuscritos, que son sesiones colaborativas vía Zoom, eh, donde pues en vivo vamos realizando ejercicios como el que veremos eh, un, un poco más a continuación. ¿no? Eh, partiendo de la plataforma, si ustedes entran, y permítanme compartirles rápidamente el enlace, si ustedes entran a la plataforma... Uh, van a encontrar, eh, pues además de, de un poco de lo, de lo ya expuesto aquí presente, este pequeño eh, metabuscador que nos permitirá buscar revisiones de preimpresos que han sido solicitadas por la comunidad o las diferentes comunidades dentro de pre-review. Como les mencionaba, no va a ser un repositorio de los preimpresos o de los preprints, sino más bien lo que va a buscar es eh, concentrar estas eh, revisiones o estas solicitudes de revisiones a los preimpresos o a los preprints para poder pues, realizar el, la actividad, ¿no? Eh, si nos vamos a la sección de empezar a revisar ahora, pues nos va a pedir que nos, nos registremos o que accedamos a la, a la herramienta. Eh, el único requisito, como se mencionaba, es tener una, y como se menciona en la descripción del taller, es tener una cuenta en ORCID que es totalmente gratis y que es un, eh, un paso importante en, nuestra, en nuestro paso como investigadores o como investigadoras, eh, pues para poder ir, ir recopilando nuestra, nuestra producción científica y académica y que además, pues, gracias a que tiene una, una app y una interacción en su plataforma bastante amigable, pues, nos permite también conectar de una manera muy sencilla eh, el perfil de, de Orchid con la cuenta que se va a generar en, en Pre-Review. Eh, si aún no tenemos una cuenta, al dar clic en registrarse por una cuenta, eh, nos saldrá este pequeño mensaje en donde, pues, nos indican justo lo que les mencionaba. El, el acceso requiere... Eh, pues que se cuente con una cuenta de, de, de Orchid válida y pues una vez que la tengamos podemos eh, proceder al, al login o al acceso de, de la plataforma. Una vez que ingresemos, eh, nos va a salir este, este pop-up, este mensajito en donde se está conectando con el Orchid y al registrarnos pues ya podremos tener eh, o acceder a nuestra cuenta. Eh, un punto importante que mencionaba también ir al inicio es la oportunidad de tener, eh, tanto, bueno, poder firmar en nuestras revisiones con, con nuestro, bueno, nuestro nombre completo, en este caso como, como aparece en ORCID, y también tener la posibilidad de, de, de firmar de, de forma anónima, es una de las ventajas que ofrece eh, Pre-Review, como podemos ver por acá. Eh, tenemos dos perfiles, que es la persona pública con nuestros datos de ORCID, o la persona eh, o el perfil anónimo, en este caso eh, lo que hace la plataforma es que nos genera un seudónimo. Eh, con, construido en, en este caso por un color y un, un, un animal eh, es importante también mencionar que este seudónimo aunque es un nombre genérico eh, que, que, que nos va a otorgar la plataforma está directamente asociado a nuestro perfil de, de, generado por Orchid a nuestro perfil eh, público entonces aunque firmemos la revisión con nuestro perfil anónimo eh, con con la intención de tener eh, el tema de responsabilidad y de compartir de forma constructiva y ética las revisiones, pues, están asociados los perfiles anónimo y, y público, eh, siendo mostrados, eh, pues, el que elijamos para firmar la revisión, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando empezamos a navegar en la plataforma eh, de, de preimpresos o revisiones de preimpresos? Como podemos ver aquí hay en, en, este, en el buscador, de momento al, al, al realizar la captura, pues teníamos eh, más de 700 eh, preimpresos con 288 revisiones completas, 371 eh, revisiones rápidas que las vamos a ver ahorita eh, un poco más adelante. Y 708 solicitudes de pre-reviews. ¿Qué es una solicitud? Si yo como, como autor o autora estoy, busco eh, que, que, mi, que mi manuscrito, que a lo mejor subí a, a Cielo Preprints o que a lo mejor subí a eh, Medarchive, por, por mencionar algunos ejemplos, me gustaría empezar a acelerar este proceso de revisión. Yo lo que puedo hacer es eh, dar clic. Bueno, podemos consultar los que ya están aquí o podemos eh, dar clic en la sección de añadir un preview pre o añadir una solicitud para, para una pre-revisión y se nos va a desbloquear este pequeño pop-up o mensaje en donde va a buscar eh, o va a solicitar el identificador único, eh, llámese el, el DOI o el ID de Archive, eh, al poner, por ejemplo, eh, si a mí me interesara eh, solicitar la revisión de, de este artículo... Que se encuentra en MedArchive. Si yo coloco es el, el DOI en, en el buscador, pues lo que nos va a permitir es identificarlo de forma eh, pues prácticamente automática, gracias a esta interacción que se tiene con Crossref. Y podemos ver que, de momento, por ejemplo, ese, ese manuscrito, ese preimpreso, ya tiene una revisión eh, rápida, una revisión completa y una solicitud de que, de que sea revisado, en este caso por, por eh, los autores, ¿no? Si yo selecciono la opción de, de una pre-revisión o un pre-review rápido, lo que va a desplegar la herramienta es eh, este, este como pequeño formulario en donde con sí, no, no aplica o no estoy seguro, nos va, nos va a preguntar del, sobre el artículo, pues vaya, si hemos encontrado o más bien si, la, si la, las observaciones o lo, el, el descubrimiento realizado por él mismo es novedoso para la disciplina, si se muestran resultados eh, que puedan ser interesantes o que puedan llevarnos hacia, a empujar la, la investigación hacia un futuro, si ofrece suficientes detalles, si, si los métodos y las estadísticas son apropiados para el análisis, vaya, es un formulario muy sencillo, por eso se llama eh, revisión o pre-revisión rápida, con la intención de que podamos eh, dotar de una forma muy ágil, a, en este caso a todos los autores, de eh, lo que uno como, como par pues, eh, encuentra al momento de, de hacer estas revisiones. Y es un gran ejercicio para aquellos que están empezando su, su carrera como investigadores para poder pues, eh, realizar de, de una forma bastante estructurada este tipo de revisiones. Eh, como pueden ver, el DOI asociado al, al, a la preprint en este caso, pues está presente aquí. Podemos consultarlo ya sea en la misma plataforma o al dar clic ahí que nos redirija el documento completo. Y una vez que terminamos de hacer esta revisión rápida, eh, se va a ver... Pues más o menos así, ¿no? En este caso, como es una revisión, pues evidentemente los resultados son al 100%, pero mientras mayor participación tenga el, el manuscrito, pues eh, dependiendo de, del consenso de, de las personas se podrá ver una, una mayor, este, pues vaya, un, un resultado un poco más heterogéneo, ¿no? Por otro lado tenemos las revisiones completas, que esto quiere decir que ya con una forma un poquito más estructurada podemos compartir eh, los, eh, los comentarios o las observaciones que, que hemos identificado que tienen a lo mejor algún problema mayor o que podemos categorizar como mayor, problemas o comentarios menores, eh, si hay algún tipo de conflicto de interés que reportar al momento de realizar nuestra revisión. Y todas, todas las revisiones van a estar, esto es importante, van a estar bajo un licenciamiento eh, abierto, bajo una licencia CC BY eh, 4.0 internacional. Y otro punto también muy importante es o por qué eh, es bueno eh, realizar este tipo de, de revisiones completas o full pre-reviews es que nos va a generar un DOI o un identificador único, que era lo que también mencionaba Irache al, al inicio de la conversación que nos ayuda a nosotros como, como investigadores a, pues, a presentar, ¿no? que estamos participando en este proceso, en este ciclo de investigación, dotando de comentarios, observaciones y pues vaya de, de, de, de una revisión a lo que se está eh, pues, generando en, en nuestros campos o en campos relacionados donde nosotros tenemos cierta participación. Este identificador único, por supuesto, que se puede añadir a nuestro ORCID por ejemplo, se puede añadir a nuestro currículum, y nos da una gran visibilidad. Sin embargo, como les platicaba, la intención de, de volver pues, un poco más diverso y, y equitativo eh, este tipo de plataformas para todos eh, va en varios sentidos por un lado, como pueden ver ahorita la plataforma está en inglés porque pues el público originalmente destinado pues era un público de, de habla inglesa, pero la intención está en poder empezar a migrar poco a poco a integrar diferentes idiomas. Ahorita ya hay varios artículos en español o en varios manuscritos en español en portugués gracias a la interacción que estamos teniendo con Cielo Preprints también y se está desarrollando esta nueva plataforma o esta nueva versión de la plataforma, el, el beta de pre-review, que si en lugar de seleccionar el rapid, eh, rapid review o el, o el full review, y le damos clic aquí e intentar o probar el, el nuevo pre-review, nos va a llevar a, a una plataforma o a, un, a una versión un poco más limpia de, del, del sistema, con pues todo un poco más estructurado y, y amigable para que podamos realizar eh, tanto nuestras solicitudes de, de pre-revisión o pre-reviews, como eh, escribir eh, eh, nuestras evaluaciones a los, a los pre-impresos, ¿no? Si le damos clic aquí, nos va a aquí es mostrarles rápidamente el flujo, nos va a mostrar eh, rápidamente eh, la, las opciones. Bueno, Antes de empezar, pues recordar que se, se requiere un, un, un Orchid ID o una cuenta de Orchid para poder eh, empezar a hacer la revisión y poder firmarla. Si no se tiene, pues le podemos dar clic en, en qué es un Orchid ID y nos va a llevar directamente a la plataforma. Una vez que empezamos con ello nos va a preguntar si ya hemos eh, escrito alguna -revi algún, el, la revisión del manuscrito. En caso de darle que sí, nos va a desplegar simplemente una caja de texto en donde podemos copiar y pegar nuestra revisión al manuscrito y publicarla. En caso de que no, como podemos ver aquí, eh, nos va a desplegar este pequeño como template en donde podemos ver eh, pues, un, una sugerencia de, de cómo estructurar la, la evaluación a los manuscritos. Eh, y contar con algunos recursos, como también les mencionaba, como pues, los ejemplos ¿no? de, de qué es lo, cuáles son los comportamientos o lo que se esperaría de una buena revisión, eh, sobre todo partiendo del, de los principios de eh, respeto, de honestidad y de proveer un, una crítica constructiva al, a los materiales que están, eh, bueno, en este caso a, a, las, a los preimpresos que están siendo sujetos a revisión. Eh, como les mencionaba, tenemos la, la oportunidad de elegir dos perfiles, tanto el público como el privado, y eh, en caso de elegir eh, cualquiera de los dos, pues así es como va a salir la, la revisión, ahorita vamos a ver el ejemplo eh, también nos pregunta si hemos realizado la revisión con alguien más, en caso de que eh, normalmente pues, lo, lo hace uno, eh, podemos seleccionar sí o no y nos hace la pregunta de si tenemos algún tipo de conflicto de interés eh, con con los autores del, del manuscrito en, en cuestión y algunos ejemplos, ¿verdad? Ah, el código de conducta para poder, bueno, estar conscientes de que se espera que, que esto sea de, de un, un, una actividad de forma, eh, pues, vaya, activa, participativa, pero también partiendo de, de la idea de, de proveer comentarios constructivos y críticas constructivas para, pues, que se pueda ir mejorando, ¿no? El, el proceso de investigación. Y una última revisión antes de publicarla, en donde nos muestra lo que hayamos escrito, el nombre que elegimos y tenemos la opción ya sea de realizar eh, ediciones sobre el, el mismo, eh, mismo pre-review o cambiar el nombre, si yo me equivoqué a lo mejor no quiero publicar en este caso como Gold Panda, que es mi seudónimo, eh, puedo, puedo cambiarlo por mi nombre, eh, mi nombre completo sin ningún problema. Y una vez que publicamos nuestro pre-review, pues eh, aquí hay un ejemplo, ¿no? De este mismo artículo, esta, esta pre-revisión completa, no solo eh, se integra dentro de, dentro de pre-review, sino que además es publicado en este caso eh, vía Cenodo vía y eh, nos ofrece, como les mostraba anteriormente, un identificador único que pues, podemos redirigir a, a nuestros currículums, a nuestro orcid o a nuestro LinkedIn, o cualquier cualquier este sitio en donde nosotros estamos eh, pues alimentando nuestra nuestra producción académica y el empezar a trabajar en este estos estos procesos de revisiones abiertas nos va a ayudar muchísimo a pues eh, dotar y dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo y que muchas veces tal vez no, no se reconoce del todo, ¿no? Ya mencionaba eh, anteriormente Irache, algunos sitios, ¿no? En donde, en donde se pueden consultar estas revisiones, como puede ser Society, también está eh, Europe eh, PMC, donde podemos consultar los preimpresos y eh, pues además el, el empezar a hacer, integrarnos a este proceso de, eh, pues, revisiones abiertas. Y en el caso de, de Archive, MedArchive o BioArchive, por ejemplo, eh, también te, hay una integración en donde si nos vamos al el, el mismo manuscrito que, que les he estado mostrando, si nos vamos a esta pequeña sección de comunidad, aquí podemos ver las, las revisiones que, que existen al momento, eh, las va a indexar y pues al dar clic nos va a llevar al, al sitio para poder leer las revisiones que se han realizado. Eh, al respecto, entonces, eh, para todas aquellas y a, a, para todas aquellas personas que, que han realizado algún eh, manuscrito, que lo han sujeto a, a, a escrutinio para publicación en alguna revista, sabrán que eh, pues algunas editoriales permiten el compartir los preimpresos en repositorios abiertos, como lo pueden ser MedArchive, UArchive, eh, bueno, vaya, un, una gran dotación de, de repositorios incluso institucionales. Y pues el hecho de, de que ellos cuenten con, con un identificador único como el DOI, pues nos permite integrarnos y poder empezar a agilizar este proceso de revisiones abiertas. Eh, partiendo un poquito más de, a, en el tema de los recursos que, que existen, aunque de momento están eh, completamente en inglés, eh, tenemos este toolkit en donde pues eh, la intención es justo proveer de, de herramientas o de dotar de las herramientas a, a todos aquellas interesados interesa, interesados interesados en empezar su, su proceso de revisión de preimpresos eh, con una guía para poder eh, pues dotar de, de, de, de esta reflexión sobre los sesgos ¿no? que son pre, están presentes al momento de realizar cualquier tipo de evaluación en este caso de los preimpresos, una guía que es la que les recomendaría, eh, con, con la cual les recomendaría iniciar que condensa toda esta, eh, esta idea de, de cómo hacer una revisión, de, de qué se esperaría que, cómo construir o estructurar de una forma sintética y de, y de forma este, pues, constructiva la, las revisiones a los, a los manuscritos, y una rúbrica para poder realizar una evaluación a, a, a la revisión en caso de ser necesario, pues para ver si se está cumpliendo con con todo lo, lo, lo que se expone aquí, ¿no? Y de momento eso es lo, lo que eh, les queríamos presentar. Eh, sobre la, la herramienta, pues aquí están nuestros contactos, eh, particularmente en el caso de Preview, siéntanse libres de, de en redes sociales, seguirnos con... Como prereview guión bajo, o escribirnos directamente en contact, en contact, arroba, pre .org, y pues ahora daríamos paso a la sección de, de preguntas y respuestas, por si gustan eh, participar. Pues más que bienvenidos. Eh. Gracias, Arturo. Estaba mirando. No veo ninguna pregunta en el, en el documento, pero por supuesto, como decíamos antes, si hay alguna pregunta de cualquier participante, por favor no dudéis en, en eh, activar el micrófono y preguntar verbalmente. Había hecho un comentario Nelly antes en el chat eh, respecto a. Uh, si sí, el Sevier y Science Direct tienen plataforma de preprint, lo he comentado un poco ahí, pero brevemente, el Sevier es el propietario del servidor SSRN, que lleva en funcionamiento más de 20 años, era inicialmente para ciencias sociales, pero ahora lo que están haciendo es utilizar esa plataforma para tener también eh, diferentes grupos disciplinares, o sea que creo que hay opciones de, de enviar manuscritos en otras disciplinas y de hecho también usan esa plataforma para lo que es el, el servidor Preprints with the Lancet que es para medicina asociado con el the Lancet eh, muy bien veo que soledad tiene una pregunta el material eh, está solo en eh, inglés o hay versiones en español eh, ah, sobre las caso... te dejo a ti, Arturo, por favor. Muchas sí. gracias. Para el caso de Preview, de momento están solo en inglés. La intención es ir generando documentos y permítanme co compartirles uno de los que se, se han ido generando sobre Preview y las comunidades de Preview. Eh, este fue un documento que el doctor Alain, Ch Alain Chaple, no quiero, no quiero regarla, de, de, de Chile, eh, pues muy amablemente se presentó nos compartió para poder pues, empezar a investigar, a, a compartir con, con investigadoras e investigadores de Latinoamérica, en este caso el grupo que, que, que estaba llevando, eh, cómo empezar a, o cómo acercarse a las comunidades de pre-review. Evidentemente, ahorita puede ser eh, un, un este, una barrera el, el hecho de, de, del idioma, pero la intención de empezar a acercarnos a este tipo de, de congresos y demás... Es justo eso, el, el empezar a involucrar a la comunidad iberoamericana en este tipo de herramientas y de plataformas y, pues, vaya ecosistemas para que podamos eh, pues ir dotando de, de las herramientas necesarias. Se están empezando a trabajar también eh, algunas traducciones, al, bueno, digo, no nos compete mucho, pero al chino, al árabe y demás, con la intención de, de ir expandiendo un poco eh, este tipo de servicios, pero, pues, sí, de momento, para responder muy puntualmente a la pregunta, eh, de momento están solo en inglés, eh, próximamente irán eh, realizándose traducciones al español de estas guías y obviamente pues con la intención de que en un futuro no muy lejano podamos tener también versión en español del sitio, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Eh, veo que eh, Linet tiene otra pregunta en el chat, creo que esto es más sobre preprints que revisión de preprints, pero pregunta de qué manera las políticas de las revistas que privilegian documentos originales y no publicados deben cambiar con el sistema de preprint. Eh, voy a comentar brevemente, como decía, esto es más específico a la publicación de preprints en sí. Eh, pero el, la mayoría de revistas, eh, por lo menos las que forman parte de las grandes editoriales, etcétera, tienen políticas editoriales que aceptan los preprints, no, no los consideran como publicación previa. Eh, entonces los autores pueden publicar un preprint y luego enviarlo um, a la revista para que sea considerado. Y, y, no hay, no hay problema respecto a si es original o no. Por supuesto, esto no quiere decir que se aplica a todas las revistas, hay muchas revistas que no tienen políticas eh, documentadas y clarificadas, eh, pero yo lo que suelo aconsejar a los autores es que, a, a no ser que envíen a una revista que específicamente dice que no acepta preprints, de las que quedan algunas, pero son muy pocas, eh, eh, si hay algún problema en, en respecto a la originalidad del preprint, que lo uh, cuestionen con el editor, porque ya nos ha pasado varias veces, tengo muchas anécdotas de autores que han ido y le han explicado al editor la política de tu revista es que no aceptas preprints y es simplemente que el editor pues, no estaba al día o, o no se había percatado que era un preprint y no otra publicación. Um, Creo que había otra pregunta eh, en el chat. Eh, you know, en, en, ¿En qué momento las plataformas de revisión de preprint serán integradas dentro de los... Uh, es, es este, no me conozco el acrónimo. To, uh, los current research information systems. Eh, perfect. Perfecto, creo que es sí. esto. Tal vez tú conozcas más, no sé ahora mismo si están integradas en este tipo de, de, de plataforma o no. Um, yo yo honestamente de momento no tengo como como mapeado que que, de algún CRIS que tenga integrado ello, pero evidentemente la intención de estos sistemas eh, que, que sirven para poder dotar de, de información, de datos a las instituciones eh, sobre pues, el estado actual de, de, de las investigaciones o lo que se está generando, eh, puede ser una herramienta muy útil, sin embargo, como se viene mencionando, eh, es importante empezar primer, antes de, de poder realizar integraciones de otras plataformas y tal vez eh, hay ecosistemas un poco más robustos, es empezar a conocer este tipo de, de plataformas y herramientas que nos permiten ir dotando, de, por un lado, de, de nuevos espacios y, pues vaya, como tal, y herramientas para poder realizar revisiones abiertas y, eh, por el otro, pues empezar a alimentar eh, nuestros currículums con lo mismo. Ahí depende mucho del, del sistema en particular. Hay una gran cantidad de, de sistemas, CRIS. Eh, de, de, de versiones de, de, de CRIS que se pueden implementar en diferentes repositorios o ecosistemas institucionales pero ahí sí depende mucho, es posible muy probablemente pero creo que ahí sí depende de, de, de la institución en, en cuestión Gracias a ti, Yuno Muchas gracias eh, bien, solo quería ver, eh, creo que la única pregunta que había en el documento ya estaba también eh, puesta en el chat, pero quería ver si había alguien más que tiene alguna pregunta, comentario o, o como decía, alguna reacción a lo que hemos presentado, si alguien tiene una experiencia particular o, o otra cuestión. Igual invitarles a que se sientan libres de, de ir explorando estas herramientas. Evidentemente no, no, no es la única, Hirachi muy amablemente nos mostró una gran cantidad. Creo que el ir conociéndolas eh, nos va a ayudar a, a irnos adentrando en, en, en este mundo de, de, de los preimpresos, que a veces pareciera un tabú, ¿no? Como menciona, a veces ni los mismos editores están conscientes de, de las propias políticas editoriales, eh, a manera de, de, de, de, pues no de comercial, pero seguramente algunos de ustedes conocen Sherpa Romeo, que pues es, un, es una buena herramienta abierta que puede funcionar para cuando tenemos la in, eh, duda de pues, cuáles son las políticas que a, a, algunas editoriales tienen respecto a publicar o no en, en repositorios los preimpresos o incluso las versiones finales de, de, de estos artículos que ya fueron evaluados por estos sistemas eh, de, de editoriales, eh, podemos buscar por ISSN o por nombre de, de, del, del editor y eh, ahí nos va a mostrar al el, vaya las políticas que, que, que así lo permiten ¿no? para poder evitar un poco esto esto que mencionaba H que a veces nos dicen es que eh, el, el documento no es original porque ya fue publicado en el repositorio institucional o en, en, en bioarchive o en algún otro repositorio pues la misma editorial a veces lo permite y tenemos otra pregunta uh -huh. nos dice existe algún marco regulatorio sobre cómo comunicar en abierto la revisión muchas veces debo regular el lenguaje con el que los revisores se dirigen a los autores eh, es un punto bien interesante, eh, no sé, igual si, si te, guste, pues, te gustaría profundizar irache yo man, a, a manera de comentario coincido totalmente a, a, a, es, un, es eh, a veces complicado el tener algo, algo regulado, lo que nosotros les compartíamos en, en ese sentido por acá eh, es eh, la guía de revisores como les digo, está en inglés de momento pero la intención de la misma y, si gustan, les muestro muy rápidamente cómo está. Eh, la, la, la intención de la misma es poder proveer de, de herramientas estructuradas para que los revisores puedan proveer de forma eh, pues, respetuosa y, y, y abierta el, el, el poder eh, pues, dotar de, a, a todos los, eh, a los autores de una crítica constructiva, el poder dotar de... de Vaya puntos clave, a lo mejor eh, errores o, o situaciones que son importantes o mayores y menores y que puedan construir de una forma bastante homologada las revisiones y no tengamos que estar en este proceso a veces de reescritura o que he escuchado muchas veces que sucede o, o de, de no poder ser transparentes ¿no? con los autores. Totalmente de acuerdo con Arturo, se lo he puesto otra vez en el enlace para los principios FAST, que o sea, no, no sé si lo quiero llamar un marco regulatorio porque no es una política en sí, porque la idea de los principios es más de decir cuáles son los comportamientos que esperamos cuando estás tomando parte en esta revisión o, o en, un, en una discusión respecto a un preprint, porque como decía, los principios FAST no son solo para los revisores, es también como autor en qué manera voy a responder. Si soy un lector que estoy viendo como alguien revisa, me parece que tal vez han sido un poco duros, cómo como poder también comentar en eso de manera constructiva, etcétera. Yo personalmente no soy investigador, hago un poco de revisión por pares, pero no, no soy necesariamente la referencia más apropiada tal vez, pero sí que he hecho revisiones y soy una proponente de revisiones en abierto así que la, las firmo y pido que las publiquen etcétera y lo que suelo hacer para escribir es que las escribo y luego siempre las leo otra vez sabes Les escribo primero esto es el contenido que quiero decir estos son los comentarios y luego siempre lo releo para decir cómo puedo poner esto de manera que sea constructiva y clara y una cosa que me suele servir bastante con el lenguaje es de decir eh, intentar que no haya nada personal, ¿no? O sea que puedes decir simplemente la sección métodos puede darme esa información en lugar de decir ¿por qué los autores no me han contado esto? ¿sabes? Estás diciendo lo mismo, pero es como mucho más objetivo, ¿no? De dejar simplemente la parte personal un poco de lado. Um, eh, a ver, veo que Junen no tiene otra pregunta... Um, Creo que eso también es más respecto a preprints en sí. ¿Existe una recomendación para sensibilizar a los editores de que revistas? Uh, o sea, que los preprints no deberían considerarse como una publicación previa y no se contrapone con la política editorial. Uh, no conozco una recomendación en sí eh, que sirva para todo el mundo, pero algo que para mí ha sido útil en otros casos es uh, si es una revista dentro de una editorial que tenga ya una política amplia, eh, aplicable a toda su revista, referirme a la política de la editorial en sí. Por ejemplo, eh, Springer Nature, que tiene como dos mil o más revistas, tiene una política general de que aceptan preprints. Así que si es una revista Springer Nature, siempre puedes referirte a la, a la política de Springer Nature, etc. Luego, la mayoría de las editoriales grandes como el Sevier, Springer, Nature, Wiley, etc. tienen este tipo de política, aunque puede haber excepciones, porque en algunas de sus revistas pues, están asociados con sociedades o editores particulares pueden tener otra decisión. Pero eso es algo que me es bastante útil. Y si la revista en sí no es de una de esas editoriales, eh, pero eh, está en una disciplina donde hay otras revistas importantes para la comunidad que sí tienen esta política pro preprints. Eso es algo útil decir. Mira, otros eh, autores y otras revistas y editores en este ámbito están de acuerdo con tener eh, preprints. Eh, muy bien, perdón, estaba mirando. El, la, el, el último comentario es el haber un temor de desconocimiento por parte de las revistas acerca del uso de plataformas que prevalen los manuscritos antes de la revisión que hacen las revistas. ¿Cómo podríamos mediar en esos casos? acerca eh, del uso de plataformas. Eh, o oh, en el sentido de que haya revisiones para ese manuscrito antes de las suyas. Um, yo... Uh, Personalmente, pero pues seguro que Arturo también va a añadir comentarios, lo que eh, su, personalmente el, la parte que suelo eh, enfatizar es el hecho de que yo solía, para todos mis conflictos, etcétera, de interés, trabajé como editor de 16 años y el debate perenne era que todos los editores decían que difícil es encontrar revisores y cada año más comentarios así. Entonces, el, el argumento que yo suelo uh, utilizar es de decir, tienes revisiones en estos artículos, o sea, te están como facilitando la tarea. no um, Lo que sí diría que suele ser bastante importante, como uh, en el sentido de que los editores uh, sean más uh, partidarios a reutilizar esas revisiones de preprints, es que cuanto más información des de, de ti mismo o de que haya una manera de, de confirmar quién eres, más confianza va a tener ese editor, porque entonces puedes saber si yo firmo que, que he revisado este preprint como irache, pueden ir y mirar quién soy y cuál es mi experiencia, etcétera. Y si no quiero firmar, si puedes por lo menos tener, por ejemplo, la plataforma pre-review, les estás dando información respecto a tu ORCID, etc. O sea, te, creo que como ecosistema deberíamos construir esa manera de decir, tal vez no quiero firmar porque no quiero tener ramificaciones personales, pero que haya un sistema como privado que facilite ese intercambio de información con las revistas para, para facilitar esa reutilización. Pero Arturo, seguro que tú también tienes comentarios respecto a esta pregunta. No, y totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, entiendo que a veces puede ser un punto sensible el, para algunas revistas o editores el, el que haya eso, pero co como bien mencionas, el, el hecho de proveerles esta información de antemano y el hecho de, de tener herramientas que faciliten o que agilicen sobre todo los procesos de revisión, esto no viene a sustituir el proceso de revisión por pares de las revistas. La, la revista puede y normalmente hace eso, también hace su proceso por, por, por su cuenta, pero eh, ayuda a tener una mayor confiabilidad porque muchas veces, y todos sabemos, algo, quienes hayan tenido la oportunidad de publicar o, o están en un proceso de publicar un artículo, saben el tiempo que puede tomar a veces eh, una vez que uno envía el primer manuscrito, contra el, el tiempo que toma en este, recibir las primeras evaluaciones, el tener la versión final. A veces llegan a pasar meses, si no es que un poco más, ¿no? Entonces, esa es una de... Ha tenido un poco la siguiente pregunta de, de Maralín, de cuáles consideran que es la mayor ventaja que para realizar revisiones de propinencia en acceso abierto, creo que una de esas es, eh, una de estas ventajas es la, la antes mencionada, ¿no? el, el que podemos acelerar los procesos de revisión, el que podemos dotar de mayor confiabilidad, a, en este caso a, la, a, a, las, a los editores o a, la, a, a las revistas, de que ya, ya está bajo el escrutinio y hay un proceso de evaluación previo que nos permite también mejorar el, el, el documento, la, la investigación como tal, y eh, el, el tema de que nos proveen, eh, en muchos casos estos identificadores únicos que suman a nuestro currículum, ¿no? porque es parte de, la, de las labores que eh, en muchas ocasiones como investigadores se, se nos pide, ¿no? Que, te, que tengamos actividades como evaluadores o como revisores y el hecho de que esto nos dote de un identificador persistente, de que esté abierta la, la, la, la evaluación y que además está abierto, porque pues, todos estos preimpresos están en repositorios abiertos, eh, nos permite eh, el poder hacer estos cruces y el poder realizar una evaluación también o para procesos de evaluación, pues eh, todavía más más enriquecido. No, no sé si, si alguien tenga algún otro comentario u opinión al respecto. Yo quiero añadir respecto a la ventaja que a nivel personal estoy de acuerdo con Ludo Wolfman, que es un investigador en Holanda que es que ha promovido la la iniciativa con nosotros de publica tus revisiones y para mí eso me habla o sea, me, me, me parece muy relevante él explicaba que su motivación en todo esto es que ahora está más motivado a hacer estas revisiones sabiendo que van a ser más útiles o sea que no va a ir solo a la plataforma de, de una revista y luego si se rechaza el manuscrito pues no pasa nada ¿sabes? O sea, se queda ahí como diciendo esto me asegura publicando lo que va a ser útil al autor, va a ser útil a la comunidad, hay una copia permanente de esta, de esta contribución, personalmente a mí también me motiva más, si sé que, que lo voy a poder publicar eh, me motiva más a hacer ese comentario. Um... Muy bien, voy, voy a coger la pregunta de Nelly, creo que deberíamos después pasar a la parte que, donde os queríamos mostrar un par de ejemplos para que veáis esto. Todo esto, es, si suena un poco abstracto, os queríamos mostrar en la práctica cómo pasa. Así que brevemente, ¿qué pasa si, la, si las revisiones de los preprints y la revista final son diferentes? Um, yo diría un par de cosas. Uno es que puede que haya diferencias por, difer, por un número de razones. Uno es que tal vez haya diferencias entre el preprint y el manuscrito en la revista. Puede pasar, sabes que el autor ha hecho modificaciones. Um, la otra cosa que iba a decir es que muchas revistas tienen eh, sistemas editoriales donde piden a los autores, perdón, a los revisores que comenten, por ejemplo, sobre si el impacto o la novedad del, del manuscrito en el preprint, estamos evaluando la ciencia por la ciencia, no si es suficiente para revista X o Y, entonces no me sorprendería que a veces haya posturas diferentes, pero también porque, como explicaba yo, he trabajado como editora y era bastante común que los, mismos, los revisores de la misma manuscrito tuvieran opiniones diferentes, o sea que, Aquí me parece que es donde entra el rol del editor en hacer ese, esa consideración de, en, con su propio conocimiento, qué están diciendo los revisores y cuáles son los requerimientos de la revista y tomar esa decisión editorial. Um, o sea que me parecería, en cierto modo, parte de lo que ocurre todavía hoy, hoy, hoy dentro de, de las revistas en sí también. Y si me muy permite señor muy rápidamente, sí, por eh, es, eh, creo, que, creo que es esencial incluso que haya estos contrastes o estas diferentes opiniones para cualquier evaluación, ¿no? Eh, para aquellos un poquito más metidos también en el tema de, de, de la filosofía y demás, la dialéctica, el, el, el principio de, de la dialéctica eh, se basa justo en, en descubrir la verdad, mencionan, mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Entonces, evaluar cualquier, eh, cualquier postura con, con contrastes nos ayuda a entender mejor y a tratar de ser más objetivos al momento de, de realizar evaluaciones y por lo tanto nos ayudan a mejorar eh, en este caso los manuscritos y la investigación por sí misma. Entonces, como bien menciona en muchas ocasiones vamos a encontrar posturas distintas, incluso dentro de la revista o en las revisiones abiertas y creo que eso es lo que enriquece el debate o la discusión. perfecto pues muchas gracias por todas las preguntas um, y, y si tenéis más seguir poniendo intentaremos coordinarnos para, para uh, uh, responder mediante el chat o, o el documento pero como queríamos como explicaba queríamos enseñaros un par de ejemplos de cómo cómo pasa esto en concreto o sea, si lo si queremos ponerlo en la práctica cómo se hace entonces habíamos um, seleccionado un par de preprints en los que queríamos poner un par de de, de revisiones eh, en público eh, con eh, los formatos que, que os había explicado Arturo brevemente, vamos a utilizar la plataforma pre PreReview os iba simplemente a enseñar cuáles son los dos eh, manuscritos eh, son dos preprints que están en la plataforma Silo Preprints hemos escogido dos en, en, en lenguas diferentes porque son las dos, dos, dos lenguas que, que que acepta si lo preprints en las lenguas del Congreso y entonces vamos a hacer en una una revisión rápida con el formulario de pre-review y la otra es como más contexto lo más tradicional digamos si lo queremos llamar así tenéis los uh, preprints ahí como referencia están también en el en el documento con la agenda y Arturo cómo prefieres que que vayamos eh, quieres compartir pantalla hacerlo directamente en pre-review te dejo la pantalla a ti con mucho gusto. Si, si gustan, podemos empezar a hacer eh, uh -huh. este proceso. Les, les compartí ahorita uno de los artículos, en este caso para hacer el ejercicio de, uh -huh. de compartir de forma, de realizar la evaluación. Um, perdón, aquí está. Vámonos, si gustan, desde, desde el inicio. Eh, en este caso, ya sea aquí en Login o en Empezar una nueva revisión. Eh, si no tenemos una cuenta, podemos dar clic aquí. Si no, en en login, ah ya, ya, ya me jaló de inmediato, pero bueno, va a aparecer la, la, la opción de, de, de conectarse con la API de, de Orchid, nos va a pedir nuestras credenciales y nos va a conectar de inmediato. Entonces, al momento de buscar eh, una, una revisión, en esta parte de aquí, si ponemos el DOI del, del artículo en cuestión que, que, que se sugiere, que es este de aquí, podemos ver que eh, de momento no tiene revisiones rápidas no tiene eh, revisiones completas y tiene dos solicitudes ¿no? entonces podemos eh, añadir a, si nos vamos aquí a añadir a review nos va a habilitar el formulario que les había compartido a continuación eh, para ello pues podemos ir llenando de esta forma el, el, el documento eh, este documento fue compartido previamente en, en el taller para quienes eh, estuvieran interesados de no tener oportunidad de haberlo leído, de no tener oportunidad de, de, de estar muy al pendiente, se les invita de todas formas a que, a que puedan participar. Es un ejemplo nada más, este, este artículo es una propuesta, si ustedes tienen algún eh, manuscrito que se haya publicado, que deseen publicar en Cielo Preprint en Senodo o en alguna otra herramienta que, que provea este DOI, lo pueden hacer de la misma forma en la que lo, lo hice ahorita, y podemos empezar a llenar eh, esta revisión rápida, ¿no? Entonces nos va a preguntar rápidamente si encontramos eh, resultados novedosos. Tenemos estas cuatro opciones. Podemos ir eh, avanzando sobre, sobre la marcha. Este es, un, este es un artículo que está en portugués. Eh, la recomendación obviamente está también si vamos a proveer de información o vamos a adoptar de, de, de algunos datos pues que sea en el idioma. Por eso... Eh, y, y dado en, en mi caso, disculpen ustedes, mi poco avance en, en el portugués, pues no, no podría hacer una revisión completa de momento, ¿no? Pero eh, sí podemos opinar un poco sobre el, el, el documento. Ya me sé si hay algún eh, alguna este, eh, finding, algún alguna descubrimiento, alguna observación novedosa al respecto. Si no, no aplica o no estoy muy seguro. Eh, si los resultados que nos llevan a empujar el futuro de, de, de, este, de esta investigación, eh, en mi caso, ha, haciendo la revisión, pues realmente yo no podría decir eh, si, si nos va a empujar al no ser un, un experto en, en la materia como tal. Eh, si hay suficientes detalles eh, provistos para poder reproducir el, el, el, el estudio. Aquí en mi caso, igual de forma, no estoy muy seguro porque tendría que tener las herramientas para hacerlo. Eh, probé los métodos y estadísticas apropiados para el análisis. Pues de momento pareciera que sí, el, el, el artículo que lo podemos ver por acá. Aquí lo podemos consultar eh, completo. Por acá, perfecto. Y aquí podemos pues realizar, incluso se los comparto por si tienen interés. Creo que ya estaba en el chat, pero pues aquí podemos ver un poco, ¿no? De lo que nos está, de lo que nos está mostrando el artículo. En este caso, el manuscrito. Las conclusiones principales están apoyadas de, de datos y, y del análisis. Eh, lo que había revisado, pues es que pareciera que sí. El manuscrito de, tiene este, limitaciones en, en, la, en la discusión. Aquí yo había anotado que no. Esta revisión yo, yo, yo había realizado también un proceso un poco, un poco rápido antes de, de la sesión para poderles compartir. Los autores han... Eh, presentado adecuadamente la discusión ética esto para cuando eh, aplica esto yo no alcanzo otra, sí. en esa no parte es de... aplicable sí era un, era un estudio los mire, es un estudio bibliométrico o sea, es todo publicaciones no hay, no hay participantes humanos exactamente o, o animales bueno, para, lo cu mismo. Cu para cuando para cuando es necesario pues eh, podemos aquí proveerlo no el manuscrito incluye nuevos datos Aquí pues yo no podré decir si son nuevos o no, entonces uh -huh. en mi caso me iría como no estoy muy seguro. Y eh, los datos usados en el manuscrito son, están disponibles. Según recuerdo había notado que sí, pero haciendo una rápida revisión, aquí podemos ver si los datos están. Me parece que no. Mm -hmm. Ah, es que esto no me acuerdo, pero debería haber una. De, eh, tiene una descripción. Sí, espera, un según de las declaraciones de que había ahí, el, creo que es al final del manuscrito. Si lo preprens tiene, pide a los autores que declaren si están claro. la, los datos disponibles o no. Claro. Eh, creo que está, igual está después de las referencias, pero lo miro si no se eh. sí. Enlaces a los datos en el manuscrito, si están disponibles o si aplican. Es después, verdad me parece. Aquí está. Declaración de los autores. Ah, sí, decían que está dentro del artículo. No es que conozca mucho portugués, pero basado en mi castellano. Sí. El, el código está disponible. Eh, pues yo vi que no. Bueno, no como tal. Uh -huh. recomienda este manuscrito y recomienda para una, la revisión por pares, ¿no? Si tenemos algún conflicto de interés, pues, podemos declararlo aquí y finalmente eh, someter. Ah, pide el enlace de los datos. Probablemente lo... Lo tendremos aquí, en el mismo, en el mismo artículo. Uh -huh. Perdona, ¿qué necesitas? Adelante. No, eh, nos pide el enlace de, de, de, lo, de los datos, pero... Ah, es que la declaración es que está todo dentro del artículo. O sea, que sería el artículo en sí, supongo. Correcto. Y nos da la oportunidad, si queremos irnos a una revisión mucho más completa, pues le podemos dar que sí, si deseamos terminar, pues con un no. Y ya fue sometida en este caso la, la evaluación. ¿no? Perfecto, gracias. Para el segundo, ¿quieres...? Eh... ¿Qué intenté yo hacerlo? Estoy pensando que he, he preparado una revisión más larga, pero digo, sí, para que venga no con mi nombre, no sé, no me importa que lo pongas tú, ¿eh? pero más que nada por el sí, tema sí. de firmarlo, si ¿sí te parece. Muy bien, sí, pues sí. voy a intentarlo, pero guíame ¿eh? porque el experto Todo en pre-review eres tú. ¿eh? Eh, creo que lo tenía aquí ya preparado, un segundito. Eh, y lo que voy a hacer es copiarme el texto también que lo he puesto, he copiado mi revisión también en el documento, si la queréis ver como referencia. Um, muy bien, entonces, aquí. Eh, creo que estoy en el... Esencialmente lo que había hecho es el mismo proceso que Arturo ha descrito ahora, he venido a pre-review, he puesto el DOI del artículo, de el, el preprint a revisar. esto ya, eh, si sí, lo he hecho bien, eh, con mi cuenta mediante el ORCID y entonces para este otro artículo lo que eh, habíamos pensado hacer es hacer una revisión completa, o sea narrativa ¿no? del, del texto, etcétera. Entonces supongo que vengo aquí si, si me equivoco en algo. ¿Me avisase Sí, probablemente te pida la revisión rápida. Entonces, si gustas, puedes mm. incluso darle en Try the, the New Pre-Review, que va a ser incluso ah. más fácil para poder copiar, ya que tienes tu revisión. Va a ser perfecto. todavía más, wow. más sencillo. Esa es la primera vez que lo veo en este formato, así que eh, emocionada. Eh, sí, vale, entonces supongo que write a pre -review. Exactamente. Eh, Ahí nos da un pequeño y, contexto. Sí, le eh, a, perfecto, a ahora. Voy a empezar. Uh -huh. Y justo lo que les comentaba, ahí nos va a pedir que... Oh, que es, espera, igual es mi... con, con ¿cuál es mi Orchid? Un segundito, ¿eh? <ríe> uh, que no me lo sé de memoria. Uh, a veces, a veces te lo me lo guarda, ¿sabes? El cache. Uh, Aquí en el taller lo tenemos, no te preocupes. Te perfecto, compartir. un segundo, me estoy, me estoy metiendo, ¿eh? Aquí, Aquí voy. está, ¿eh? Te, te lo comparto por acá también. Te sabes mejor mi que que yo. <risa> uh, muy bien. Uh, sí, lo autorizo. Sí. Perfecto. Oh, uh. tiene uh, disculpa. Ahí está. Bueno, ¿No vengo aquí. Al, al sitio, sí. Vale, eso me va a la plataforma anterior. Ok, vuelvo. Let's see. Creí que estaba ya en el, o sea, aquí creí que estaba ya, pero si sí me lo pide. Eh, sí, esto, Una disculpa, a, está no proceso nada. de actualización ahorita. Absolutamente, ningún problema. Cojo el, doy aquí. ¿Cuál voy? Eh, add, aquí After añadir, produce, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Y aquí entonces, como quiero, ¿puedo, ¿puedo pasar directamente a, a la completa aquí? Eh, no ¿Te vas a solicitar que hagas como la, la rápida, la, la selección rápida uh -huh. de, co, como previa? Muy bien. Pues brevemente, este era un estudio sobre la calidad de sueño en unos estudiantes de medicina eh, de una universidad en Cuba y estaban mirando si había una asociación con, entre la calidad de sueño acorde a unos test estándar para ese tipo de variable y eh, temas relacionados con la salud mental y el rendimiento académico. Entonces yo haría los resultados son, nove, son nuevos. sí. Eh, si va a haber otra investigación adicional, podría ser. Es, es un estudio un poco limitado en cuanto a, a la cantidad de estudiantes que participaron, etcétera. Eh, el siguiente punto es respecto a, a la información metodológica para poder reproducir el estudio. Yo diría que no, porque había pregunté, varios, varios de mis comentarios es acerca de dar más información de los test y, y, y los estudiantes. Eh, la metodología en general me parecía apropiada, es, una, es, un, es un estudio observacional. Um, Tenía un par de cuestiones respecto a las conclusiones, sobre todo en el sentido de en qué dirección podemos tener esta asociación, sobre si es el sueño que, que influye en la salud mental o lo contrario. Voy a poner un eh, answer, o sea, no muy, no muy seguro. Eh, creo que habría que discutir más las limitaciones del estudio en el texto en sí. Eh, Respecto al tema de la eh, gobernanza ética, los autores hablan del consentimiento informado, pero no hay comentarios sobre el comité de ética. Es uno de mis comentarios de la revisión. Eh, nuevos datos, sí. Creo que no estaba totalmente disponible, por lo que recuerdo. Eh, el código no es aplicable. No sé, si le... supongo que para los que trabajan en este ámbito, en esa región, podría ser útil y recomendarlo. Supongo que sí. Eh, muy bien, entonces envío. Sí, y ahora me pregunta si quiero hacerla completa. Sí, y entonces sí, sí. esto ya es en el texto que puedo simplemente copiar. Correcto, sí. entonces lo que voy a hacer es coger mi texto que lo había añadido en el documento. Eh, de notas. La verdad es que esta revisión no la había escrito como con los comentarios eh, mayores y menores, etcétera. La había hecho más por secciones, o sea que lo, voy, lo voy a copiar como está. Y simplemente supongo que lo copio aquí. Correcto. Podemos hacer, formatear si es necesario, brevemente, pero creo que, como veis, está todo por secciones: es introducción, los materiales, etcétera creo que está todo bien y justo la, la, la invitación está en, en el tema de que los artículos que están, o los manuscritos en este caso que están en español, pues vayan acompañados ¿no? de estas revisiones en, en el idioma correspondiente, uh -huh. en el portugués también para aquellos que nos estén visitando eh, de, de habla portuguesa eh, con la intención de facilitar y de llegar directamente a, a los autores ¿no? perfecto creo que está. ya está Uh, no creo que tenga conflictos de interés con esto y lo voy a enviar para que se publique. Muy bien, perfecto. Entonces, esto, si, ahora si quiero encontrar el, la copia, tendré, tengo que estar aquí disponible. Eh, sí, puede que tarde unos segundillos en verse ah. reflejado, pero... Este, aquí mismo en la, en la página principal o en el buscador uno mm. va a poder este, uno va a poder ver de hecho ahorita si sí yo me, me, me metí y ya veo la, el preview. Pre aquí mismo lo hago realizado. En... exactamente en, en, en la página Hasta principal que, sí. exactamente. Okay. y hay un full preview. review entonces eh, incluso si gustas en la página principal o les... en la plataforma sí Exactamente. Si, si vamos este, o buscamos el artículo, uh -huh. vamos a encontrar eh, que vamos a, uh -huh. vamos a encontrar que ahí ya se, se encuentra este disponible. Al darle clic, tiene las dos, este, bueno, tiene la, el rapid review y el full Preview review. Está oh, todavía siendo justo. procesado, pero ya, ya está este, ya está en ese, en ese proceso. Oh, no sé, tal vez no lo estoy haciendo bien. ¿Quieres ah, compartir que... tú para que se vea, Arturo? Sí, con gusto ahorita. Le, Más que nada para que se vea conmigo. Supongo que tiene el nombre, etcétera. Más que nada ah, para sí, que es. vean cómo que se hagan una idea. Tarda unos minutillos, pero evidentemente eh, se va registrando. Aquí está, mira. Perdón, no estaba compartiendo pantalla. Ahí está. Como podemos ver, aquí Ajá. están ya registrado el rapid review, el full pre-review y la solicitud. Entonces, por ejemplo, si me voy a... Perdóname, si me voy acá. Puede uno eh, solicitar que haya una revisión y aquí podemos ah, leer, leer ya la pre-review. Y en este caso, mira, ya apareció. Ah, perfecto. Full Pro Review. Entonces, Era más que sí. nada para que viesen, se hagan una idea cómo, cómo se publica. Um, y en este caso, como digo, yo firmo mi revisión. O es sea, que está, está todo con el nombre. Exactamente. Y como pueden ver, aquí ya en Zenodo en también ya se publicó, ya se conectó. Y uno puede leerlo también directamente allá. Y pues está indexado incluso en, en OpenAire, en el mismo Zenodo. Y pues nos ayuda ¿no? en, en nuestro proceso de, de, de empezar a generar revisiones abiertas. Nos permite pues, vaya, documentar ello y poder compartirlo con, con, con nuestros pares. Perfecto. Pues creo que esto era todo lo que teníamos para el taller. Espero que haya sido útil para todos aprender un poco más sobre las revisiones en abierto, la plataforma pre-review y haceros una idea de, de cómo es el proceso. Por supuesto, lo, lo difícil, como siempre, en hacer una revisión de un artículo es hacer la revisión en sí, pero queríamos daros una idea de que hay plataformas como Pre-Review que permiten que una vez que has escrito la revisión, el proceso es bastante eh, es fácil y rápido. Eh, puedes compartirlo en cuestión de minutos y, como decíamos, tener ese, esa copia eh, eh, para que sea reconocido como, como actividad. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros y por todos los comentarios y preguntas. Si tenéis cualquier otra cuestión, por supuesto, tenéis los, eh, los contactos de Arturo y mío, así que poneros en contacto. Y nada, muchísimas gracias. Creo que este es el final del programa por hoy, así que gracias por haber estado hasta la última sesión.